Yeah. Tengo varios dramas, cero pana Dame whisky brava, pack fama No lo hago por la lana, es por las ganas de una vida sana What? Mama reza por mí, no quiero mentir Siento que voy a morir por aquello que sentí No sé si tarde o temprano pero de algún que otro error aprendí Tal vez mucho, tal vez poco, pero loti Perdón por ser así Creo que no debía hacer toda esa shit Al menos siento que crecí En alguna cosa evolucioné Por eso sigo de pie de Acá me ves haciendo lo que me hace bien Te acordás lo que dije aquella vez Después te besé Y te acurrucaste mi ser Ambos sabemos que como el otro no va a ver Sigo acá pa' Marte game Haciendo un tabaco, mientras miro tus ojos Me siento tan abajo, me vuelvo muy loco Varias veces me sofoco Me quieren tratar como tonto y ni siquiera Se les prende el foco Ando recargado a de forma que ande Tranquilamente entrenando a la mente Vivo día a día para que no me sorprenda La muerte, solamente me siento Solo, igual a esa mierda la controlo vaca todo esos loros Que se mueven por los follow Por los follow Drama, cero pana, dame un wiki brama, factum fama, no lo hago por la lana, es por la gana de una vida sana, what? Tengo varios dramas, cero pana, dame un wiki brama, factum fama, no lo hago por la lana, es por la gana de una vida sana, what?